Hello, Sanglish Generation, les saluda Dai una vez más y bienvenidos. Welcome a otra entrevista de la serie Backstage. Cuba es un país rico en diversas culturas que tienen orígenes en otras partes del mundo. Mi invitado de hoy es el perfecto ejemplo de una cultura dentro de otra cultura. Antes de conocerlo, yo sabía muy poco acerca de la cultura rastafari en mi país, en la isla de Cuba. Cuando empecé a conversar con él, me di cuenta inmediatamente que aquí había muchísima tela que cortar. Sin embargo, decidí empezar por esta entrevista para enfocarnos en él, en su arte, ya que él es artista de hip hop, reggae, cubano, y también es activista. Es uno de los fundadores originales de lo que conocemos hoy como el Movimiento San Isidro. Es para mí un placer poder tener la oportunidad de conocer a tantas personas diversas que tienen una misión que cumplir muy definida y lo llevan a cabo con mucha pasión a través del arte. Sin más preámbulos, los dejo con Sandor Ras Sandino de Estudiantes Sin Semilla. Aú. Siento tu presencia y no creo que te haya sido Aún siento que esta ausencia no, no se ha concebido Y ojalá que te vaya bien, que tengas suerte en tu camino Y ojalá que te vaya bien y que Dios esté contigo Y ojalá que te vaya bien, que tenga suerte en tu camino ¡Sandino! ¡Sandino! ¡Santo! Sandor, Sando, estamos aquí en Esquina de Abuela, uh -huh. un centro cultural en el medio de La Pata, uh -huh. aquí en Miami. Espectacular eh, este lugar lleno de graffiti, lleno de eh, arte de todo el mundo, arte uh -huh. callejera de todo el mundo. Y primeramente quiero agradecerte por estar <risa> con Cycle Generation en esta entrevista. Y sinceramente espero que lo disfruten. Sandor, bienvenido. Bienvenido, estamos conectados, estamos aquí. Conectado. Estamos, estamos conectados, Sandor. Te voy a ser sincera, uh -huh. cuando yo eh, llegué a este encuentro contigo, uh -huh. yo llegué con la imagen que mucha gente llega uh -huh. en cuanto a los rastas. Bob Marley uh -huh. ya. en la ignorancia de muchos de nosotros cultural uh -huh. el movimiento rasta se define como Bob Marley y ya y gracias a este, a este encuentro yo he aprendido mucho y estoy aprendiendo muchas más cosas acerca del movimiento rasta y por eso me parece muy interesante todo lo que, tú, lo que tú me has contado y todas las cosas que vamos a hablar así que esta entrevista eh, está llena de mucha información que yo sé que va a ser útil para mucha gente como yo que no está muy informada uh -huh. y, y me has abierto el, la, las puertas a un mundo de información súper valiosa claro, claro, esa es la idea entonces, Sandor, tú aparte de ser raza ¿tú, uh -huh. tú eres artista tú eres rapero uh -huh. hemos visto tu música, hemos visto tu, tu arte, tu poesía ¿cómo tú? vamos a empezar por tus inicios, ¿dónde tú naciste? ¿dónde tú te criaste? ¿quién es Sandor? bueno, yo vengo de reparto Camilo Cienfuego en la ONL este eh, nací allí de ahí vienen los orígenes de mi familia, una familia numerosa, una familia principalmente de mujeres. Eh, por las condiciones de, de la convivencia, que eran muchas personas dentro de un apartamento, allá en el reparto Camilo Cienfuegos, bueno, esto me lo cuenta mi familia. Ellos decidieron hacer una permuta por dos casas para La Habana Vieja. Entonces, una parte de la familia fue a parar ahí mismo al mismo barrio Belén, pero para la parte de Santa Clara y Inquisidor. Y entonces, la parte de mi abuela con sus tres hijas, nosotros fuimos a parar al frente de la lanchita de regla. Luz 4, en fui sanpero San Pedro. Todo queda muy cerca ahí. De ahí vengo yo, de ese barrio, Belén. Bueno, todo cubano sabe qué cosa es Belén. Sí, sí, sí. Es el centro de la capital. Ahí crecí, frente al parque Aracelo Iglesia. Ahí jugué pelota, ahí jugué bola, ahí jugué a la mano. Ahí tuve mi primera revelación con los Rastas, donde viene mi, eh, mi acercamiento con, la, con los Rastas. Viene de allí, por un Rasta que conocí, la Mote, difunto ya, de, eh, grabador él, artista también, Ajá. era muy pequeño yo yo lo conté hace un tiempo en facebook cuando, cuando la muerte de la mote yo estaba aquí ya en, en miami y yo decidí hablar de eso en la red cómo fue que la mote inconscientemente espiritualmente eh, me transmitió esa vibración de rasta un día eh, tienes que buscarle el pan. No, yo no estoy para eso, mamá, el pan. No, tienes que ir para buscarle el pan. Entonces yo bajo refunfuñando por escalera porque siempre me toca a mí, no sé qué, cosas normales de la familia, ¿sabes? Eh, la madre siempre me enseñó eh, sobre el apoyo, sobre la convivencia, sobre que entre todos tenemos que hacer las cosas. Y así fue como empezó. Entonces lo que yo bajo la escalera, que salgo a la acera y... En la esquina de luz y oficio estaba parado la mote con sus redes en aquel momento y para mí ver esa imagen fue muy impactante. Y mucho tiempo después, siempre hablo de eso con las personas, eh, hay otro gasta, amigo mío, Alexi, que trabajó con mi madre. Eh, bueno, yo era un muchacho, no recuerdo bien la edad que tenía, tal vez tenía unos 10, 11, 12 años. Andaba por ahí, no recuerdo ahora mismo sinceramente, pero sé que era un muchacho y yo iba al trabajo con mi mamá. Mi mamá, mujer soltera, me llevaba a trabajar con ella eh, y entonces en el trabajo estaba Leslie un hermano que siempre eh, le decía a mi mamá, a mí que yo me quedo con él para que mi mamá pudiera hacer su trabajito tranquila. Y él me montaba en el kitrín y salíamos a recoger materia prima por diferentes puntos turísticos de La Habana Vieja y... Alexi, yo siempre la curiosidad del pelo, de por qué la barba, ¿sabes? La imagen de Rastafari para mí siempre me llamó la atención porque no era una imagen que tenía... Eh, todo el mundo en la sociedad cubana. Claro, claro. La sociedad cubana se ha regido siempre por un canon, el comunismo, el hombre pelado, el hombre afeitado, el hombre que se viste de una manera. Y los rastas siempre tuvieron una manera diferente de vestirse, de tener su pelo, de tener su guapa, de tener su imagen. Y eso a mí siempre lo diferente me llamó la atención. Y así es como yo llevo a esa conexión y ya, bueno, tiempo después fui creciendo hasta que me fui ocupando en eso, en entender bien qué cosa era un rasta. Y por que eh, estaban los rastas en la Faja de la Tierra. Sando, me parece interesante cómo tú te iniciaste en la cultura Rata, uh -huh. pero en cuanto al arte. ¿Cuál es tu primer encuentro con, con el arte y la poesía? ¿Cómo tú sabes que te interesa, que te gusta? Bueno, yo desde pequeño siempre dibujé. Eh, a mí siempre me, me llamó la atención el dibujo, la pintura. Eh, cuando era muchacho, de hecho, volvemos allí, a mi, a mi infancia, yo pasé un curso de dibujo en la casa de Guayasamín, mi madre me, me consiguió eso porque ella veía que a mí me gustaba dibujar, tenía un vecino que era pintor, y siempre estaba conectada con eso cuando vivíamos en La Habana Vieja, y ahí viene mi introducción en el mundo del arte. Luego, tiempo después, eh, desde que yo estaba en el pre, eh, me llamó la atención esta cosa de hip-hop, cuando empieza toda esta revolución de, de hip-hop en Cuba, de rap, yo iba a la Casa de la Cultura de, de La Habana Vieja a ver los primeros grupos de RA que hacían sus presentaciones allí. Yo iba a esas peñas y PO siempre me llamó la atención. Entonces, tiempo después, eh, yo voy a parar a la mal. Entonces cuando voy a parar la mal me conecto con un hermano que se llama Yaciel, se encuentra en Cuba todavía, también rapiaba entonces allí en Alamar rapiamos en la esquina, estaba toda esta efervescencia, los festivales de rap, el hip -hop estaba como muy de moda, estaba toda esta cosa de la identidad, de los brelos, de los pantalones anchos, los pulóver anchos, ¿sabes? Los, los, los jóvenes estaban en esa búsqueda y el hip -hop orientó a mucha gente por ese camino y yo me conecté con eso, yo iba a los festivales de radio yo iba a las Mendares, no había una peña que yo no asistiera, yo fui público por mucho tiempo. Eh, pasado un tiempo conocemos a Melito, Ramelo, que es hermano, bendiciones para él donde quiera que se encuentre, está en Barcelona ahora. Eh, él es integrante del grupo RCA, era integrante del grupo RCA en aquel momento, uno de los grupos que vino por primera vez a Estados Unidos cuando la caída de las torres gemelas. Entonces, cuando él viene a ese grupo, cuando ese grupo llega aquí con, otro, con los otros grupos, Excepción, Anónimo Consejo, Los bamban, toda esa historia que mucha gente sabe, el director del grupo él se queda aquí. Cuando él regresa a Cuba, Regresa con el Grupo Disipado, cosas de la vida, ¿sabe? solo Dios sabe lo que teje. Nosotros nos conocimos. Empezamos a hacer una serie de actividades en Alamar, en, en Casadera allá, porque estábamos conectados con esto de reggae. Melito tenía inclinación por la música reggae, le gustaba. Y luego de unos varios encuentros y una, varias veces que nos vimos, eh, ¿por qué no hacemos un grupo? Y entonces de ahí es que sale Estudiantes sin Semillas. Ya yo escribía, yo tenía algunas letras hechas, y así es, veníamos rapeando del barrio, veníamos traduciendo canciones de Don Maile. Eh, por una cosa mística, los tres teníamos inclinación por esta cuestión de la cultura rastafari. Yacier, Melo y yo teníamos ese, esa, esa cosa en común. Y entonces, eh, cuando decidimos armar todo este proyecto de eh, Estudiantes sin Semillas, una de las cosas que nos planteamos era qué íbamos a hacer. Bueno, sí, eh, los tres rapeamos, Melo era como la voz melódica, pero teníamos toda esta cuestión de la cultura rastafaria arriba de nosotros y nos dimos cuenta que había pocos grupos de reggae en Cuba. Habían pocos, pocos, no tenían difusión, no tenían promoción, tenían poco apoyo y... La tarea de nosotros fue apoyar esos grupos que estaban haciendo reggae, que eran muy poquitos. Nosotros estábamos haciendo reggae, hip hop, pero teníamos todo un conocimiento sobre por pues, dónde iba la cosa y lo que nos planteamos fue eh, defender eso y apoyar esa causa de reggae en Cuba. Y éramos como una fusión de hip hop reggae, que bueno, eso es mundial y todo es la misma escuela y todo es la misma historia. De ahí es que sale Estudiantes sin Semillas. ¿Por qué Estudiantes sin Semillas? Bueno, eso es una historia un poco cómica, mucha gente me lo pregunta porque es un, un nombre muy largo y es un nombre compuesto por dos cosas. Es diferente. Uh -huh. Bueno, cuando estudiamos en el pre por la noche,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 y entonces lo que nosotros hacíamos era poníamos nuestros turbantes en la cabeza y cuando aquello estaba toda esa propaganda de los musulmanes, de terrorismo, de Bin Laden, toda esa vaina, y la gente como no sabía diferenciar entre una cosa y la otra, la gente pensaba que éramos musulmanes, sí. por el turbante, pensaba no. que éramos musulmanes. Y nosotros todo el tiempo teníamos que estar aclarándole a la gente que no éramos musulmanes, que éramos rastafari. Entonces, cuando llegó el punto de buscar el nombre del grupo, eso fue un día eh, de mucho agotamiento mental, porque había muchos nombres repetidos. Nosotros buscamos con revistas que teníamos eh, de, de grupos que nos traían de afuera y eso, y había muchos nombres de grupos que ya eran repetidos en el mundo. Y a mí se me ocurre, en un momento muy determinado, porque leo un obbe, leo un obbe, un periódico que había en Cuba, que era como que cultural y explicaban varias cosas. Leo un día que sale la traducción de Talibán, porque la gente también nos llamaba Talibán, Talibán por la cuestión de turbante. Y entonces cuando yo veo en el Orbe que Talibán lo que quiere decir es estudiante, a mí se me quedó eso en la cabeza y yo propongo eso. Otra cuestión era el tema de la marihuana. En Cuba un rastafari es sinónimo de marihuana. Ha habido, como mismo arriba los musulmanes, ha habido toda una campaña sobre que son malos, que son terroristas, bimbam. Van, los criminalizan. Sobre la cuestión de la marihuana ha habido mucha criminalización también. Entonces, uno de los puntos que nosotros eh, nos enfocamos fue en que el proyecto de nosotros iba a demostrarle a la gente que Rastafari, sí, usa marihuana, pero usa marihuana desde un punto positivo. Es una conexión. Entonces, busqué... Eh, agrupar esos dos nombres estudiantes que quiere decir talibán porque la gente bueno de hecho estudiamos también en pretos y yo le dije mira este nombre de que la gente piensa que somos talibanes y nosotros estudiamos nos viene bien pero somos gatafari y sin semilla es eh, el nombre que tiene la marihuana en el mundo que es sin semilla entonces nos pusimos estudiantes sin semilla también sin semilla es como una Paradoja, se puede decir una parábola, eh, algo para jugar, porque cuando empezamos no teníamos eh, recursos para hacer la música. Claro. Solamente teníamos una Disman, un audio muy malito, que casi se oía mal, no teníamos claro. computadora, no teníamos nada. Solamente no teníamos nosotros y el ímpetu y la voluntad de hacer la esa música. Uh -huh. ahí vienen los inicios inicio. de... eso fue en micro 10 en casa de Melo ahí en ese cuarto eh, de ahí bueno, de ahí nacieron dos grandes artistas está está Melo, está su hermano Pelón, hermano de causa que es otro grupo de rap que tiene mucha leyenda, hermano de causa Pelón y Andri. ahí fueron mis inicios en el Hip Hop Red curtiéndome, bueno. curtiéndome bueno, de ahí conocí muchos raperos de la vieja escuela en casa de Melo Sandro, entonces, tú te inicias en, en, en esto de la música, en el hip hop reggae, algún momento a esto que ahora se conoce como el movimiento San Isidro uh -huh. y tú fuiste parte de lo que es el inicio de uh -huh. ese movimiento cuando quizás ni tenía ese nombre ¿no? uh -huh. cuando claro, era el nombre otra cosa en ese momento y ahora lo hemos llegado a conocer internos internacionalmente como el movimiento San Isidro Exacto. ¿qué significa eso para ti? bueno, para mí San Isidro es, eh, jeje tomando la palabra de eh, ellos es como la continuidad entonces, porque yo venía trabajando desde mucho tiempo con Orni Zona Franca, con Amauri Pacheco de Orni, mi, mi amigo, mi maestro espiritual, mi padre, una persona que me ayudó a encaminarme, una persona que muchas veces me ayudó a, a, a centrarme, a volver al camino, porque cuando uno es joven uno se pierde fácilmente, sabe Las cosas, el barrio, la vida, las decisiones, para donde uno toma. Y Amauri siempre eh, tuvo una mirada sobre estudiantes sin semilla. zona Franca fue el primer proyecto que invitó a los rastas en Cuba. Eh, fue, no, no, no quiero generalizar, no, no quiero equivocarme, pero si recuerdo para atrás... De los proyectos independientes en Cuba que hacían arte contestatario, que hacían activismo, Orniz Zona Franca fue uno de los primeros que invitó al movimiento Rastafari, invitaban a herencia, una de las bandas legendarias de Cuba, la, una de las bandas más viejas de reggae que ha perseverado ahí en Cuba con su reggae, de hecho todavía están allí, sin institución, sin apoyo del gobierno, sin, sin nada, entonces Orniz Franca nos invitaba. Entonces, como nosotros éramos a la mal, nos quedamos con todo ese tipo de relación. Hubo un tiempo que yo me fui acercando más, porque me di cuenta que las únicas personas que pensaban como yo, que veían la vida como yo, que tenían los mismos razonamientos, era Onisona Franca. A Mauri, por cuestiones de la vida, va a parar con su familia a una cuadra de mi casa, en el apartamento donde viven ellos ahora, los ocupa, ahí se metió él, yo formé parte de ese proyecto también, y ahí es cuando ya yo me integro un poco más al proyecto ni suena franca y empiezo a trabajar yo estaba en la wifi yo estaba en la wifi revisando haciendo cosas de, de, en Alamar de, de, de mi afrovida y esas cosas y la muchacha que era mi novia en aquel momento me dice oye mira esto que me llegó y yo qué cosa es y dice no están hablando algo un decreto 349 y yo, yo qué cosa es eso y yo le mal por messenger y ella me lo pasa y cuando yo lo abro en Empiezo a leer y en lo que leo ya empiezo a entender por dónde venía el decreto 349. Recuerdo que cuando termina mi conexión a la wifi subo a casa Mauri y le comento, le digo bro, él acaba de venir de la wifi y, estoy, y la gente está hablando en la red de un decreto 349 que van a implementar en contra de la cultura. Y a Mauri me dice, eh, vamos a darle tiempo a ver de qué se trata la cosa. yo le digo, bueno, vamos a darle tiempo. Yo fui a mi casa, seguí conectado con mis cosas, bim, y al cabo de la semana, a, más bien recuerdo, boom, ya viene lo del Capitolio. Veo, veo lo de la Red, salgo corriendo a casa de mauri porque veo el performance de Yaneli, de, de Luis Manuel, de Soandri, y lo que pasó en el Capitolio, donde Yaneli se llena de... Eh, como decimos, caca, excremento eh, humano para eh, representar y decirle al sistema que es una mierda ese decreto y todo lo que ellos están haciendo en el país, que bueno, primero vino lo de Díaz Canel un presidente que nadie eligió, y, eh, ¿sabes?, la dictadura pone una persona que nadie eligió y después viene lo del decreto. Entonces ellos empezaron a hacer una serie de cosas que no contaron con el pueblo y nosotros salimos a paso de eso. De ahí es que viene Movimiento San Isidro, Movimiento, lo, la, eh, vi, vino lo del Capitolio primero y después viene lo del concierto en San Isidro porque ya Luis Manuel vivía en San Isidro, entonces viene lo del concierto, se hace la promoción por internet, se, los grupos que iban a participar y es el video que vio todo el mundo que se hizo viral donde la seguridad del estado Terminan reprimiéndonos, terminan cogiendo a todo el mundo por cuello, ahí sale el video como me cogen por cuello, me montan a la Pc de donde le dan a Soandri, eh, por detrás cuando intercede con el oficial que me estaba agarrando y todo lo que pasó ahí. Esas fueron las dos primeras acciones del Movimiento San Isidro. Antes de tener el nombre, después nos empezamos a reunir los artistas que llegamos hasta el final de esa acción. Y ya, éramos un grupo que estábamos inconformes, que queríamos hacer algo, dar un paso, porque no lo íbamos a permitir más. El arte en Cuba siempre fue censurado, pero, el arte independiente, pero ya un decreto era como algo que venía a, a legalizar la censura. Y de ahí, por el apoyo que recibimos del barrio ese día que se metió cuando la policía nos reprimió, la gente fue sobre la seguridad del Estado, decidimos ponerle Movimiento San Isidro al grupo. De ahí viene San Isidro, de esa acción, en San Isidro, el San Isidro. Por, eh, en homenaje a ese barrio, por otras cosas también de historia, de Yarini, de José Martí, de toda la historia que tenía ese barrio de resistencia, es un barrio eh, pobre, San Isidro es un barrio pobre, de, de negros de gente obligada por el gobierno, que ha perseverado frente a esa situación y en ese momento, Salió por nosotros, la gente salió, ahí está en el video, la gente va sobre la policía para evitar que nos lleven. Entonces, en honor a eso, San Isidro. Entonces, el movimiento San Isidro, como tú bien dijiste, es la continuidad de algo que ya venía pasando, uh -huh. y en ese momento, cobre ese nombre. Uh -huh. Ustedes uh -huh. le, lo identifican como tal. Uh -huh. Ahora que tú estás de este lado... Qué tú sientes, porque igual estás muy activo, apoyando todo lo que está haciendo el movimiento San Isidro en sí. Cuba, pero qué tú sientes de ver todo lo que ellos siguen haciendo, conociendo las circunstancias, eh, y conociendo lo que implica oponerse como tanto tiempo lo hiciste tú, eh, sabiendo la, las consecuencias, viendo ahora mismo el anfaco, como vimos hoy en la, en la directa de, de Luis Manuel cuando, lo que, en la llamada por Luis Manuel que dice, hoy yo no soy San Isidro, hoy yo soy un Hacemos que solidarizándose y viviendo como esa unidad ¿no? que va viendo entre un movimiento, entre otro, ¿qué tú sientes? Eh, para mí es, es muy fuerte, es muy fuerte estar aquí de este lado y sabe, uno se levanta por la mañana, eh, uno siempre coge el teléfono y cada vez que uno coge el teléfono todo lo que ve represión, represión. Ahora estar de este lado acá me hace ver la represión totality de lo que pasa en la isla. Cuando tú estás allá adentro ves solamente lo que pasa dentro de tu área por todo el problema de la conexión. Esto, lo otro, no puedes estar conectado todo el tiempo, el dinero, los datos. Pero aquí la conexión es normal. Entonces veo todo lo que pasa... Eh, la represión ha aumentado desde que yo decidí quedarme aquí en Estados Unidos. Las cosas se han puesto más graves. Es muy fuerte, es muy fuerte, pero eh, a la misma vez también veo que mucha gente se han sumado por el trabajo. San Isidro, desde un principio, la plataforma de San Isidro, cuando tú lees los estatutos de San Isidro, es una plataforma abierta. No solamente eh, se centra en los artistas. No importa, periodista, poeta, cantante, grafitero, eh, escritores, eh, todo el que esté dispuesto a levantar su voz y esté dispuesto a echar esta batalla está en esa plataforma. Entonces para mí es una alegría ver como tanta gente se han ido sumando poco a poco y ahora mira este suceso de bar de vida como los reggaetoneros han decidido dar su paso, que por mucho tiempo guardaron silencio, porque es normal, todo el mundo quiere cuidar sus frijoles, todo el mundo tiene una familia en Cuba, todo el mundo tiene un interés personal, pero la gente han ido dejando un lado eso y han ido conectándose un poco más con lo que está pasando, con la realidad total del asunto. Que es urgente. Que es urgente porque... Eh, va a seguir, va a seguir y al final todo el mundo es preso de eso, todo el mundo es preso del silencio, todo el mundo en el fondo aguanta, calla y eso hay un momento que es incómodo y tú tienes que soltarlo y... Tengo alegría por ese lado, aunque a veces me siento un poco triste cuando veo las cosas que pasan, cuando le, las cosas que le pasan a Michael Osorbo, eh, esta parte de acuartelado, eso fue un momento muy intenso. De hecho, yo aquí en el trabajo a veces eh, ha sido un poco complicado porque he estado con el teléfono y no puedes hacerlo, viendo qué pasa, las noticias, esto, lo otro. Entonces tengo como la mente dividiendo. en dos. Una, estoy aquí tratando de entender lo que pasa aquí, pero todo el tiempo estoy en Cuba, mirando lo que pasan con los hermanos, mirando una noticia para postearla, para compartirla en los grupos, para que el mundo sepa lo que pasa. Exacto. Y por ahí va la cosa. Vamos poco a poco perseverando. Tienes que tener sentimientos encontrados porque es algo que es muy, es parte de ti, lo que dejaste, mm. es un movimiento y una cosa que no solamente fui, fue San Isidro, sino que tú vienes con tu posición de activismo y, y alumbramiento en cuanto a lo que a la situación en Cuba fue mucho tiempo. Entonces eh, entiendo que tienes que tener sentimientos encontrados al respecto, ahora que estás acá viviendo tu estilo de vida rasta tal como lo hacías en Cuba, ¿cuán diferente es eso? Bueno. ¿Tiene una diferencia o, o tú crees que aquí hay el mismo, eh, la, hay el mismo prejuicio, o la misma resistencia o tú sí notas que hay una diferencia? Bueno, aquí tengo otras libertades, por ejemplo, aquí puedo fumar marihuana, puedo utilizar la marihuana, el cannabis, no es legal en, en la ciudad de Miami. Yo estuve en Washington cuatro meses y eh, ahí sí es legal, de hecho esta, esta pulsera que tengo es como un recuerdo del primer lugar en el mundo donde yo compré marihuana legal, legal. donde me dijeron tú la compras aquí, pues cuando salgas de, de aquí de este establecimiento, tú puedes fumártela normal, nadie te va a parar, nadie te va a decir nada. Yo guardo este recuerdo siempre eso, porque antes de llegar aquí a Estados Unidos yo pasé por cuatro países y se fuma, hace esto, lo otro, normal, no pasa nada, no es un problema como en Cuba, pero eh, el término de ser legal, donde hay una ley que te permite, yo no lo había encontrado hasta que llegué a este país, la arriba en Washington. Aquí en Miami no es legal, pero pasa. Y eh, lo otro que veo es que es normal, la gente tiene endrelos, nadie te está mirando por eso, nadie te está... Hasta ahora no he tenido ese tipo de, de situaciones de discriminación porque tengo pelo, por esto, por lo otro. Y eh, he conocido mucho rasta, me ha, me he conocido mucha información nueva, he podido conectar con muchos hermanos, para mí ha sido bueno eso. Y rastas de otros lados del mundo también. De otros lados, claro, aquí que he conocido. La perspectiva porque entonces ya no es el rasta cubano, sino ahora tú dices, pues, pues, el rasta de, de cualquier lado. Sí, ahora soy como un rasta mundial, ¿me claro. entiendes? Y me ha dado la posibilidad de Poderle explicarle a esos rastas de otros lados del mundo la situación de los rastas de Cuba, la con... situación de la dictadura, porque para mucha gente eh, no saben lo que pasa en Cuba. Sandor, ya casi, ya casi estamos terminando con esta eh, primera pase, porque yo estoy muy emocionada de que la gente te ve en acción. Uh -huh. ¿Okay? Entonces, háblame un poquito de lo que planificando en cuanto a tu arte, eh, te, sé que estás ahora conectado con la Esquina de la Abuela para hacer un mural que represente San Isidro. Y háblame de tu poesía, de lo que, de lo que viene ahora nuevo. Bueno, ahora estoy trabajando en esto del mural, del graffiti, en homenaje al Movimiento San Isidro para que quede esta huella aquí en Miami, que ha apoyado mucho, está este, el Movimiento San Isidro en Miami. La gente ha apoyado mucho y creo que es bueno lo que está pasando. Estoy trabajando en un proyecto eh, sobre un video que se llama La canción se llama A los Nuestros, la he cantado varias veces aquí en Miami. Cuando la empecé a escribir estaba conectada con toda esta historia de Silverio, de su cautiverio, de lo que estaba padeciendo en la mazmorra del régimen castrista. Y entonces escribí esa canción. Estoy ahora juntando voluntades de gente que me pueda apoyar aquí en Miami para hacer ese video. Estoy también trabajando suavecito y tranquilo con el tiempo que tengo. Un pequeño demo que se llama Perseverando en el Pantano que va a hablar de mi experiencia, sabe Miami es un pantano, sí, que sí, fue sí. construido sobre un pantano. sí. Entonces, por ahí va el nombre, Perseverando en el Pantano, y estoy juntando a algunos artistas que he ido conociendo, de hecho, aquí en este espacio, he conocido a algunos artistas eh, de aquí, de Miami, algunos son también emigrantes como yo, para ver si que para ver si hacemos algo juntos en ese demo, Colaborar. en eso estoy, Me colaboraciones, encanta. estoy buscando colaboraciones internacionales para ese demo de Perseverando en el Pantano. Me encanta, y de esa manera tú estás llevando tu mensaje y tu activismo a otros lugares, expandiendo con tu presencia, con tu arte, uh -huh. haciendo que otra gente también esté aware, que esté al tanto de lo que está pasando en y también que eh, hablando a esos artistas de lo que es el Movimiento San Isidro, lo que representa, mucha gente se ha sentido identificada porque la misma lucha se lleva en todos los lugares. El arte independiente es difícil de hacer en todos los lugares del mundo. Eh, no es que aquí en Estados Unidos es fácil, que en Europa es fácil, no. Un artista independiente siempre tiene una lucha en todos los lugares. Eh, en todos los lugares pasan cosas: hay discriminación, hay ¿sabe? represión, hay muchas cosas que la gente necesita hablar, que no está conforme. Y estoy buscando artistas que van por ese nivel de, del activismo para este demo. Exacto. Que hable sobre la realidad. Me encanta, eso me uh -huh. encanta. Tienes tremendo talento, yo estuve viendo tus videos en YouTube. Y, y la verdad que sí, es muy, es muy sentimental, es muy del corazón Y yo sé que mucha gente se identifica, se identifica con tu lírica Sandor, yo te agradezco mucho esta entrevista, es mi primera entrevista presencial uh -huh. ¿Sabes? Y en realidad, qué mejor lugar que esquina de la abuela para filmarla yeah. Y entonces ahora, el momento que yo de verdad quiero eh, que la gente te vea en acción ¿Ok? okay? Así que vamos allá Vamos a esta vamos allá otra mañana que veo un internet, como a mi hermano se lo llevan otra vez, una dictadura que no para de comer. viviera mejor nuestras exigencias no tuvieron solución la, la voz del pueblo nunca se escuchó, se escuchó. El en vez de cambio solo hubo destrucción haciendo, haciendo de la, la isla la una gran prisión 60 abriles viviendo del engaño mentira, mentira en la tv mentiras en la, mentira. la radio <ríe> Todo fue un engaño Todo Otra mañana donde vuelva a suceder Un disparo que me roba me vuelva a sorprender Otra mañana donde yo me pongo en pie En el cuerpo de la libertad Otra vez voy Y la esperanza no la vamos a perder Yo tengo un sueño donde vamos a vencer Otra mañana donde yo me pongo en pie Porque la Babilonia se tiene que caer Fallaba un Babilón, oh, porque la Babilonia se tiene que caer, se tiene que caer, bro, Gracias. tienen Raz Sandino, sandor mil gracias por compartir este ratico con nosotros en esquina de abuela un lugar mágico especial lleno de arte fabián tu amabilidad y tu apoyo incondicional al movimiento san isidro a esta generation significa demasiado así que te agradecemos todo todo todo lo que has hecho y sigues haciendo tenemos proyectos próximamente en los cuales nos hemos unido los tres para seguir regando la voz sobre la comunidad rasta en Cuba, sobre el Movimiento San Isidro, ya que la libertad de Cuba es una prioridad y tenemos que seguir luchando por ella. El Movimiento San Isidro, la UNPACU, todos los que están luchando en pro de la libertad de Cuba tienen nuestro apoyo total. Y desde aquí de Miami estamos impulsando, empujando todo lo que podemos para seguir regando la voz de que Cuba necesita ser libre ya. Y que patria y vida es nuestro lema. Muchas gracias a ustedes por ver. Si sí, el contenido que comparto cada semana es de valor para ti. Recuerda compartir, suscribirte. No se te olvide suscribirte a las redes de Sandor, Estudiantes Sin Semilla en YouTube. Van a encontrar abajo todos los enlaces a sus redes. Así que apoyen. Sigamos adelante. Nos vemos en la próxima. Los quiero.